Vivimos en un mundo en donde los hombres creen que tener a una mujer curvilínea y de cara bonita en su vida es tener el mundo a sus pies. La mayoría de los hombres quieren tener una mujer con medidas 90-60-90, una que tenga el pecho más grande que el corazón, una que tenga el abdomen plano y no tenga celulitis ni estrías. Siempre llama su atención aquella mujer que lleva el escote más pronunciado o la que lleva la minifalda más alta, pero muy pocos son los hombres que entienden que el físico un día cambiará, pero que una gran persona con un gran corazón jamás cambiará. Hombres entiendan que una de sus más grandes responsabilidades es elegir a una buena mujer para su vida. La mujer que elijas puede llevarte a la gloria o también puede llevarte al fracaso. Muchas de las veces el enemigo más grande o el peor enemigo de un hombre es una mujer que vive a su lado. Una mujer que eligió porque tenía un gran cuerpo, pero no se dio cuenta que tenía poco cerebro. Jamás te quedes con una mujer que entorpece tu camino, con una que no te deja avanzar, con una que no te deja crecer. Jamás te quedes con una mujer que está llena de miedos, de inseguridades, de dudas, de celos. Jamás te quedes con una mujer que no te ama ni te valora. Tu mujer, tu esposa, debe traerte paz, tranquilidad, no problemas gratis. Debe ayudarte a crecer. Debe motivarte, no estorbarte. Controladoras ya hay muchas. Así que procura quedarte con una mujer que te deje ser libre, pero que a la vez te inspire a volver a ella. Ella debe ser tu compañera de vida, debe ser tu socia en los negocios, tu confidente, tu mejor amiga, tu todo. Sus virtudes deben compensar aquellos defectos tuyos y viceversa. Muchas de las veces los negocios de un esposo se van al piso por culpa de una mala relación matrimonial. Quizá ya no te puedes concentrar en el trabajo porque estás pensando en todos los problemas que llevas en casa, todos los problemas que tienes con tu esposa. Quizá ya no puedas descansar bien porque estás pensando constantemente en todos aquellos problemas. Y cada vez que llegas a casa, tu esposa simplemente te espera con más reproches. Y todas las noches siempre te echa en cara todos tus fracasos, todos los errores que has cometido. Pero, para gracia de Dios, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de elegir a una buena mujer si no quieres pasar por eso. Elige a una mujer que tenga el coraje de levantarte cada vez que fracases, que tenga el coraje de motivarte cada vez que cometas errores de perdonarte, elige a una mujer que tenga la valentía de sostener tu hogar cuando tú ya no puedas más, cuando tú sientas que la vida se te desmorona y todo parece perder sentido, porque con ella vas a compartir tu familia con ella vas a compartir tus hijos y ella debe ayudarte a criar hijos responsables, hijos amorosos, hijos con visión, hijos con sueños. Debes elegir a una mujer que te ayude a construir un hogar con virtudes, con reglas, con humildad, con honestidad, con principios. Elige a una mujer independiente, a una mujer trabajadora, a una que no le importe cuánto ganes, sino cuánto vales. Elige a una mujer que te inspire a ser cada día mejor, a una que tenga personalidad. Y cuando la encuentres, quédate con ella, porque ella es la indicada. Quédate con aquella mujer que se enorgullece de lo que tú eres y jamás te cambiaría por nada ni por nadie.